Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a recuperar archivos eliminados de Excel de tu computador ¿ok? Para este ejemplo vamos a entrar en la carpeta de descargas y aquí vamos a eliminar algunos archivos de Excel ¿ok? El primer archivo que vamos a seleccionar es este que se llama lección 14 Vamos a seleccionar notas MA2115 Y vamos a seleccionar este ThrowDeBele Okay, le damos shift, suprimir y aquí eliminamos estos tres elementos ok, nosotros vamos a comprobar que en la papelera no está ninguno de los elementos que hemos borrado, ok, simplemente lo hemos eliminado de la computadora, ya no está en la computadora, ya no está en la papelera ahora, para recuperar estos elementos, nosotros vamos a utilizar el programa UlData Data Windows, ok ustedes descargan el programa, lo instalan obtienen la licencia y lo ejecutan como administrador muy bien chicos, el siguiente paso es indicarle al programa en donde nosotros teníamos los archivos Si ustedes no recuerdan dónde estaban ubicados los archivos Pues aquí ya les tocará eh, marcar el disco local Pero en este caso yo sé que esos archivos yo los eliminé de la carpeta de descargas ¿ok? Entonces por eso la marco acá Entonces una vez seleccionada la ruta Ustedes lean al botón azul que dice analizar Y bueno chicos, aquí lo único que tenemos que hacer es esperar a que el programa localice los archivos que fueron eliminados. ¿okay? Simplemente tenemos que esperar a que esta búsqueda finalice y el programa en teoría va a mostrarnos todos los archivos que logró localizar, que logró recuperar a pesar de que esos archivos fueron eliminados, fueron borrados en algún momento. Fíjense, ahí ya ha encontrado tres archivos en la carpeta de descarga, ok, y ahí pues sigue realizando la búsqueda. Fíjense que acá ya tenemos la lección 14, que fue el que hemos eliminado, uno de los que hemos eliminado. Tenemos este otro archivo que no estaba en la carpeta de descargas. Tenemos la lección 15, que tampoco estaba en la carpeta de descargas. Y bueno y el programa seguirá realizando la búsqueda ok aquí nosotros tenemos la opción de esperar o de detener la búsqueda entonces pues en este caso yo voy a detener la búsqueda ahora bien en este caso vamos a seleccionar los archivos que queremos recuperar voy a seleccionar los tres primeros archivos porque son los archivos que no están en la carpeta de descargas el último pues si está en la carpeta de descargas no hace falta recuperarlo porque ya lo tenemos y una vez que lo hayamos marcado, nosotros le damos clic aquí al botón azul que dice recuperar Para seleccionar la ruta en donde queremos guardar los archivos Yo voy a seleccionar el escritorio, ustedes escogen la que sea Le damos a aceptar, le damos a aceptar Y listo, ya los archivos se han recuperado Nosotros ya podemos cerrar el programa Podemos abrir la carpeta que se nos ha creado en la ruta Y podemos verificar que efectivamente los archivos han sido descargados Fíjense que aquí aparece en las carpetas la ruta en donde están los archivos Pero sabemos que los archivos no están Fíjense, tenemos la lección 15, la lección 14 y un archivo que se llama Spanish Video List Si nos vamos a la carpeta de descargas, aquí podemos buscar entre los archivos Y nos damos cuenta que no está ninguno de los archivos que hemos eh, recuperado Ninguno porque obviamente Fueron eliminados en alguna Oportunidad Entonces por eso es que este programa Es altamente recomendado Porque nos permite recuperar este tipo de documentos Y cualquier tipo de archivos Recuerden que toda la información está en la descripción del video Para que ustedes puedan descargar Instalar el programa y obtener la licencia Sin más que decir Yo soy Carlos y estamos viéndonos En una próxima ocasión